A continuación tenemos a Israel Mármol Costau, que es economista de académico, como académicamente pues es economista. Pero en la vida real es un defensor de todos nosotros ante los bancos. Los bancos son unos tiburones. Eso Efectivamente, eso merece un aplauso, porque los bancos nos... Problemas con hipotecas, problemas con... Sácate la petaca y, y le das salón porque estás a punto de hablar. Entonces, su ponencia va encaminada a... Él me habló en un, su momento de Burbujas 2.0. Sí. Y pero... por ponerle un título, pues hemos dicho, hagamos negocio en redes sociales, pero no vendamos humo. Hmm. Os dejo con él. Buenas tardes. Eh, como os comenta Andy, yo soy economista, los economistas existimos en este mundo para, para conseguir que los astrólogos y los videntes tengan un poquito de credibilidad <risa> y ahora he conseguido, he tratado de mejorarlo porque ahora estoy estudiando Derecho, quiero, quiero mejorar mi prestigio eh, acumulando esta, esta nueva titulación. Eh, como os he comentado, como os comenta Andy, estoy especializado en relaciones con la banca, en pelearme con ellos y, bueno, pues en inversiones y en finanzas. Y lancé un curso que lo llamé de defensa personal frente a la banca, eh, porque bueno creo que, que es algo que puede ser bastante necesario y que mm, tenemos que pasar todos por ello porque en mi opinión hay dos negocios en este mundo que no podemos eh, eludir ninguno que son los bancos y las funerarias y como el de la funeraria la verdad es que nos preocupa ya bastante poco cuando, cuando acudimos a él al menos que no, nos, que no nos sangren demasiado cuando pasamos por el banco ¿no? Eh, no es de lo que vengo a hablar vengo a hablar de, de, bueno, pues de, de redes sociales un poquito y de, y de negocio eh, leche, se, va, se ha ido. Ah, aquí. Eh, los objetivos de cualquier empresa en, en una red social o en Internet son, son muy sencillos, que es comunicar los productos y servicios, interactuar con los clientes y fidelizar y luego pues, pues vender, vender. Pero, pero claro, es que esto resulta que tampoco hemos inventado nada, porque comunicar los productos y servicios no deja de ser el escaparate de toda la vida, lo que pasa es que se puede hacer pues, mejor o peor. El interactuar con los clientes es el, el, el trato que le puedes dar en, en la tienda, sea real o sea física, y luego al final puedes crear un cliente. Ahí hay dos diferencias, una es el, el vender, que es la, la, la venta pura y dura, la, la relación transaccional, que es el aquí te pillo, aquí te mato, y en cuanto consigo la firma salgo corriendo, no suele ser la más complicada, para los negocios a medio o largo plazo, no solo asegurar la supervivencia, salvo que seas un auténtico artista, y el vender, como se entiende en otro sentido, es el, el de crear un cliente, la venta relacional y el, y el fidel, fidelizarlo, ¿vale? Tenemos grandes empresas como el Corte Inglés, que aquí os traigo un ejemplo de, de su, su cuenta de Twitter, hicieron algo fantástico, cogieron un bot y lo enlazaron con las alertas de Google, en todas las que mencionaron el corte inglés. Entonces fijaros lo que publicaron ahí. El corte inglés contará con Francisco de para su nueva colección de medio tucci. <risa> ¿Vale? Pero es que no, no solo hicieron eso. Eh... Leche, se me ha ido. Hicieron otro porque informaba también de una multa que le había puesto la inspección de trabajo por dificultar la, la actividad sindical y otra por, por, por, por problemas eh, que tenía con, lo, con los trabajadores y con, y con una multa que le pusieron a la financiera del Corte Inglés. O sea, esto... Pues evidentemente no es comunicar los productos y servicios y si lo hace el corte inglés pues vemos en, en qué estado se encuentran muchas veces eh, en las redes sociales y cómo, cómo se manejan estas cosas. Evidentemente sabéis hacerlo mucho mejor, pero, pero fíjate cómo, cómo los más grandes y los que se supone que tienen más potencia pueden caer en, en auténticas barbaridades. Tenemos otro, otro ejemplo, este es de hace 15 días esto lo hizo Telefónica Movistar hace 15 días, eh, resulta que había un, un problema un conflicto laboral, a un, a un trabajador que lo habían despedido y entonces empezaron a surgir casi de la nada un montón de, de cuentas tratando de promocionar el, el hashtag a, a palabras necias Movistar Sorda para no, no hacerle caso, lo que pasa es que la gente no es tonta y empezaron a indagar y miraron un poquito en, en, en las cuentas vieron que esas cuentas no tenían actividad ninguna salvo la de difundir este hashtag, entonces empezaron a indagar y se dieron cuenta de que era, de que era una, una forma de, de, de manipular esto no es interactuar con los clientes y fidelizarlos eh, de toda la vida se nos, ha, se, nos eh, se nos han vendido grandes estudios, grandes proyectos para analizar cómo se comportan nuestros clientes, cómo, eh, eh, cómo aceptan nuestros productos, nuestras ofertas, cómo, se, cómo reaccionan. Y resulta que aquí lo que tenemos es una ventana descomunal en la cual a la gente primero le encanta contar lo que hace, le encanta contar lo que está haciendo y le encanta que interactúes con ellos. Entonces tienes aquí una posibilidad descomunal de, de llevar a los clientes pues, a, a la ventana que quieres llevarlo. Los clientes, si los divides en, en un cuadrante, los puedes tener fidelizados y no fidelizados y los puedes tener satisfechos y no satisfechos. ¿Vale? si no los tienes ni fidelizados ni satisfechos tienes terroristas, esos son los peores que puedes tener pero tienes que saber tratarlos si los sabes tratar puedes terminar consiguiendo llevarlos a un buen sitio si no los tienes eh, satisfechos pero los tienes fidelizados ahí resulta que no tienes clientes, lo que tienes son rehenes y eso es lo que pasa con los monopolios y lo que hemos tenido con, con muchos servicios de hace, hasta hace relativamente poco Telefónica hace 25 o 30 años no tenía clientes tenía rehenes porque no tenían ninguna otra posibilidad si sí, resulta que... ¡Ay! Se me ha ido El objetivo final es tenerlos fidelizados Y tenerlos satisfechos Esos son los apóstoles y ahí tenía un ejemplo que me contó ayer precisamente Pedro García de, de una chica que por un problema de horario, que dijeron que iban a abrir la tienda el, el 28 de, de febrero, pero que iban a abrir un poquito más tarde de lo, de lo normal y de cuando lo esperaban, pues eh, llegó, acudió la chica a las 5 de la tarde y no, no estaba todavía la tienda abierta. Empezó a comunicarlo y a quejarse en todas las redes, en todo en Facebook, en Twitter, en la, en la web, en todos sitios. Lo que pasa es que actuó inmediatamente, la, la atendió, le dijo que estaban ya prácticamente ahí, que había habido un pequeño malentendido a la hora de comunicar la, la, el horario de apertura, a las 6 de la tarde la chica se había gastado 100 euros en la tienda y había salido tremendamente satisfecha, o sea que de un potencial terrorista la había convertido casi en un apóstol, precisamente por esa por atención esa Eso es lo que hizo muy mal United Break Guitars. Que no, no voy a poner el vídeo porque sería, sería pararnos o sea, y sería una cosa más, más, más lenta, pero, pero si tenéis curiosidades es muy interesante. Este, este tipo era un, un músico, un músico que la verdad es que no tenía muchísimo éxito y consiguió que cuando en los aviones de United Airlines las azafatas dijeran bienvenido a, a este vuelo de United Airlines, eh, el pasaje le, le cantaba esta canción United Break Guitars, porque resulta que en un transbordo que hizo le rompieron la guitarra y después de 10 meses tratando de interactuar con la, con la compañía aérea y que no le hicieran ni puñetero caso y la única persona que le hizo un mínimo caso fue un teleoperador de la India que fue el que empezó a hacerle caso pero se hartó, con apenas 250 dólares y cuatro amigos rodó un vídeo que es divertidísimo y, y llegó a los millones de visitas en apenas, en apenas ningún tiempo. Aparte de eso lo que consiguió fue un, un éxito rotundo para un, médico, para un músico que de verdad que era, que era no, no de gran éxito. Y el último objetivo de las empresas de Internet, que es el último, el que, el, el que todos, el único objetivo de la empresa mercantil es crear un cliente. Este es Peter Drucker, que es uno de los que más saben o que más han sabido de gestión de empresa en toda la vida. Y también nos decía, la única actividad que genera valor son la innovación y la venta. Todo lo demás es coste innovación, no solo la innovación de inventar un nuevo robot que te pueda eh, distinguir formas con los ojos y demás, porque eso al final luego puede, puede ser muy difícil, sino innovar en la forma de llegar al cliente, en la forma de tratarle, en la forma de, prepara, de presentar la oferta de valor, en, en, en todo se puede innovar. Hay empresas que lo están haciendo muy bien y algunas no lo han estado contando en estos días. ¿no? Vale, Aquí tenemos un gráfico que puede ser interesante y es eh, hay siete usos, eh, que hacemos de los de los sobre todo de los teléfonos móviles eh, siete usos eh... Para, para distintas actividades, pero lo interesante también es que en cada uno de estos usos hay una probabilidad, una efectividad de los anuncios. El primer uso es el, el tiempo para mí, el mita, en que llaman los ingleses, que es en lo que busca relajación y entretenimiento es simplemente, pues, el cotilleo, o el ver un vídeo gracioso que te hayan que te hayan mandado. Se dedica casi el 50% más del 50% del tiempo y tiene una efectividad apenas del 23% de los anuncios. Es muy bajito. Luego llegaremos el último uso, también tiene muy poca, muy poca efectividad. Eh, la autoexpresión eh, o la manifestación del carácter, el self-expression que, que decía en el artículo original, la participación y afición e intereses. Este es interesante porque aunque tiene poco tiempo de dedicación, tiene una efectividad del 37% los anuncios. La preparación de actividades, con planificación de actividades y demás, se dedica a un 3,67% por tiempo y tiene un 27% de efectividad. ¿Mm? La gestión personal gestión de finanzas, productividad o salud, esto se llama accomplishment y se dedica un 8% del tiempo y es el más efectivo, es donde realmente los, los anuncios y se pueden generar más transacciones, es un 47% de los, uh, de los anuncios. Socialización, estamos casi el 25% y tiene un, 20, un 19% de efectividad. Aquí vemos que los dos usos que acumulan casi el 75% eh, son los que, menos, los que menos efectividad tienen, además eh, sabemos que los anuncios en, en, en el móvil tienen un pequeño problema que es que apenas se ven y apenas se puede distinguir ni siquiera lo que, te están, lo que te están mostrando y la verdad es que le prestan muy poca atención, con lo cual la tendencia también es a, a que no sea exclusivamente un anuncio sino que se busquen más las apps, suelen tener mucho más, uh, mucha más aceptación las apps en las cuales pues, tiene un valor añadido, pues que se, se ofrece una promoción, se ofrece un servicio añadido, una localización, algún tipo de, de bonus para, para el cliente porque si no de verdad que tiene que tiene muy poco ahí creo que es uno de los problemas que, que ha tenido facebook facebook eh, se ha enfocado en los temas de socialización evidentemente que tienen muy poca efectividad en los del tiempo para mí porque en facebook al final terminamos viendo los vídeos y las, las chorradas estas que nos cuelgan y, y además cada vez más se accede a facebook a través del, del móvil porque estamos aumentando cada vez más el acceso a través del móvil con lo cual ahí facebook tiene realmente un, un problema aquí estamos viendo la cantidad de herramientas que, que puede haber para socializar con lo cual también por la disponibilidad en demasiadas ocasiones no nos podemos perder, ¿vale? Aquí vemos, este es el, el G20, la participación del negocio de Internet en el, en el PIB del, del G20. Nuestra España, que ahora viene un poquito, un poquito después, está creciendo muchísimo, y están creciendo tanto las transacciones, como lo que se llama el ROPO, que es el Research of Line, Purchase of Line. O sea, el, por eso también creo que antes cuando veíamos lo de las compras, ¿por qué esa efectividad podía ser eh, relativamente baja? Porque en muchos casos lo que hacemos es eso, el, el, el buscar la información online, el ver qué es lo que, lo que hay, el comparar y no realizar la compra, no terminar la transacción en ese momento, sino que acudir a la tienda física pues para, para ver eh, ya con bastante más información y mucho mejor preparado lo que, lo que, podemos, lo que podemos obtener. ¿no? vale Aquí, esto es eh, importante, vemos que el Reino Unido... Va muy por delante de todas la, las demás economías de la, de la Unión Europea. Si consideramos el PIB digital, se podría llamar, de la Unión Europea, de los 27, Reino Unido tiene un 30% de participación. Nosotros en España estamos todavía en el 5,7. Eso es lo único que nos va a mostrar es que tenemos ahí una, una posibilidad importante y que todavía tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Y que todavía podemos eh, desarrollarnos muchísimo. Eh, se va a desarrollar el, el, la inversión, el gasto público y el consumo. El consumo va, va a crecer muchísimo en la, en la economía digital. ¿Vale? Y... Uh, leche. Va, esta se ha, se ha copiado y se ha quedado la misma. Me parece... Ah, esto es. Porcentaje de ventas online de la UE. Aquí vemos que el Reino Unido está consiguiendo que el 35% de las ventas que se, que se hacen minoristas sean online. Nosotros en España estamos en el 5,1. O sea, que hasta que lleguemos a, a esa cifra desde luego nos queda nos queda muchísimo campo que es por lo que por lo que yo creo que estamos aquí y por lo que yo creo que tenemos que aprovechar esta estas oportunidades pero vamos a ver si evitamos esto estos pequeños errores que, que hemos visto al principio el corte inglés es que tiene, tiene bastante, bastantes problemas, entre ellos, por ejemplo, uno el, que la, la planta joven resulta que puede ir una chica a ver si se compra una, una prenda de ropa y la va a atender una mujer que podría ser su abuela. Entonces, no suele ser el entorno más, más cómodo ¿no? para, para cerrar una, una venta. Y hay otro, otro tema con respecto a la, a la publicidad, que es muy complicado. Muy complicado el, el, el asignar los resultados de la publicidad a cada uno de los distintos canales. Ahí, cuando empiezas a ver las campañas y, y si empiezas a sumar lo que ha aportado la radio, la televisión online, eh, los periódicos a las ventas te va a salir un 130, un 140, un 150% porque todo está tremendamente interrelacionado con lo cual todas las campañas que se hagan, todo lo que se, se trabaje en cuanto a marketing, Internet no puede ser una, un, una herramienta, un departamento aclado, no tiene ningún sentido tener un departamento de marketing, un departamento de marketing online porque ya hemos visto que lo más normal es que la gente se informe online y termina comprando offline o, o viceversa o vea una, una valla publicitaria, lo miren en el móvil en ese mismo momento, luego llegue a casa, tenga otro impacto porque lo vea en un anuncio en la televisión. Entonces es todo realmente, realmente interrelacionado, que es el, el, el mundo en el que en el que estamos. La verdad es que tengo poquito que decir porque más porque me gusta más que me preguntéis si, si se os ocurre alguna cosa, a ver si soy capaz de, de daros alguna respuesta pues, que, os, que os interese o que os divierta de este tema, del tema de los bancos, de, de finanzas, de.. Dime. Yo una. Dime. Me voy a aprovechar que el micro lo tengo yo. Dime. Eh, has mencionado varias veces el corte inglés, ¿vale? Sí. Yo tengo una opinión personal y es que el corte inglés caerá tarde uh -huh. o temprano porque lo veo de venir. Yo he trabajado en el corte inglés hace muchos años. Sí. Sé cómo funciona desde dentro. Uh -huh. Y internamente creo que tiene una manera de funcionamiento súper anticuada, muy directiva, muy... Uh -huh. Eh, muy anticuada, y luego veo que eso, que meten la pata en cosas <risa> tú has enseñado, ¿no? sí. pero luego cuando hablo con la gente, todo el mundo me dice que no, que es que el corte inglés tiene su propio target, su propio uh -huh. público, y eso va a tener que existir siempre, uh -huh. y claro, es un poco como la, lo que se hablaba aquí de prensa escrita, prensa online, mm, ¿cuál es tu opinión al respecto? Que, que tiene un problema en cuanto a la renovación de los clientes, que le, cuenta, le cuesta el, el renovar los clientes que pierde por, por, por un hecho biológico inevitable, que le está costando atraer a la, a la juventud y, y que por ahí es por donde está perdiendo también es cierto que sigue manteniendo muchísimo poder sigue manteniendo unas relaciones privilegiadas en cuanto a, a las negociaciones y al poder de negociación con los proveedores, entonces en algunos casos por ejemplo tiene, tiene acuerdos por los cuales eh, los proveedores tienen que ofrecerlo, tienen que permitirle ofrecer el mismo precio que otros competidores mucho más ágiles, con mucha menos carga de costes, con lo cual en realidad la ineficiencia del corte inglés se está trasladando a toda la cadena si se crea una cadena específica, especializada, en un nicho muy concreto de mercado y son capaces de restarle un 10% a un PVP el corte inglés en algún caso es capaz de, de forzar al proveedor a que le tenga que ofrecer ese mismo precio. Con lo cual ahí lo que está matando es esa esa competitividad y está está impidiendo el, el desarrollo de otras alternativas. Pero sí que es cierto que tienen esos problemas y es que en ocasiones no aprenden. Hola. Dime. Dime. Hola. Eh, me ha parecido muy interesante lo que decías de este señor Peter, Racker, Peter Tracker. Peter sí. Que el objetivo de cualquier empresa mercantil es tener clientes. Sí. Eh, bueno yo supongo que, que lo habrás visto hay un vídeo por ahí que a mí me encanta en youtube que es fans versus clientes uh -huh. que estoy totalmente de acuerdo a ver es mejor tener un fan porque siempre va a acudir a ti y te va a perdonar y te va a querer y va a ser prescriptor tuyo a tener un cliente entonces me choca que, que poniéndolo como lo pones de una persona que, que entiende mucho más que yo seguro de, de empresa uh -huh. eh, diga eso, ¿no? Es que son, son dos categorías, son dos formas de llamarlo totalmente distintas. Eh, lo que tú estás diciendo el fan es lo que he comentado del apóstol, el que está satisfecho, el que está fidelizado, es el que te prescribe y el que vive la, la marca, el que al final termina no, no siendo un cliente, sino eso, lo que, es un, lo que puede ser el aficionado del, del Málaga o el, o el de Apple. Eso es... Es otra forma de categorizarlos. Eh, Dracker lo que decía es que, lo que crear un cliente es simplemente, pues eso, alguien satisfecho y sobre todo eh, recurrente. Recurrente. El fan es algo ya superior. Eh, podemos ser fanáticos de Apple, pero es más complicado ser fanático de Mercadona. Sin embargo, Mercadona tiene unos clientes también que son tremendamente fieles y que, y que le van a dar. Eh, pues una rentabilidad tremenda. También ahí tienes un problema, que los fans, eh, igual que los ganas, también los puedes traicionar y normalmente cuando, cuando te decepciona alguien a quien idolatras de ese modo, terminas pasando del amor al odio con, con una facilidad pasmosa. Puede ser una cosa que le está pasando también, me parece a mí, al país. El país que siempre ha sido un referente, que ha sido eh, pues la gran esperanza blanca de la prensa, resulta que ahora está perdiendo muchísima calidad y se está viendo... En mi opinión, se está viendo que gente que realmente, que prácticamente adoraba y que, y que tenía el país como, como el, el, el evangelio, eh, están pasando al, al extremo contrario. O sea, es muy fácil pasar a, de, de un lado al otro por, por ese movimiento pendular. ¿Mm? Gracias. Gracias. Dime. Yo quería preguntarte por el tema de la banca en las redes sí. sociales. Me he tirado sí. nueve años trabajando en banca y sé que o tiene 100.000 euros o el cliente le importa una mierda. Oh, es <risa> eh, así la cosa. Sí. Entonces, eh, ¿no crees que para que la banca pueda entrar en las redes sociales y realmente tener éxito en redes sociales, primero tiene que cambiar su actitud offline? Sí, sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Es que, mm, a ver... <coughs> la banca empezó a, la, a lanzar uh, la, la operativa por internet, la operativa telefónica porque le suponía muchísimo menos costes, era mucho más eficiente y lo que lo que buscaba era trasladar a, a todos los clientes que pudiera al mundo offline, ahí tuvo un pequeño problema que se le fueron los rentables al mundo online, se fueron a esas entidades y se le quedaron todos los que no son realmente rentables los que le consumen unos recursos descomunales y los que te emplean 20 minutos en actualizar la libreta en, en el mundo offline, eh, la banca ha, ha, teni ha, tenido, ha tenido muchísimos problemas porque, por, por, por ese comportamiento. Entró en una fase maníaca en la cual daba los préstamos sin ninguna mesura. Al dar esos préstamos perdió la solvencia, al perder la solvencia la tuvo que recuperar de la única manera que, que se le ocurrió, que es que, con productos tóxicos y lo que han hecho ha sido pues, eh, vacunar a la gente. Contra, contra sus productos y contra sus campañas. También es cierto que tenemos muy poca memoria en, en general la sociedad. Entonces que, caemos en burbujas, caemos en manías, caemos en modas y lo mismo que se produjo hace 10 años con las com y en las cuales se perdió perdido una auténtica barbaridad de dinero caímos en la burbuja del ladrillo estoy absolutamente convencido que se está gestando la próxima burbuja y que antes de que acabe la década veremos la, la próxima pero también es cierto que, que estamos ahora en una situación más complicada Estoy totalmente de acuerdo contigo eh, la banca tiene que cambiar esa, esa, esa forma de, de hacer banca pero pero tienen tienen un problema gravísimo que es que no utilizan la, la información que tienen tienen más información nuestra que nuestras parejas porque la banca <ríe> <risa> si, si, si alguien con un mínimo de inteligencia, ahora mismo lo que está muy de moda es el Big Data, el, el, el, el uso de los grandes datos. Si alguien con un mínimo de cabeza utiliza la información que tú genera en tus transacciones bancarias, tanto con la tarjeta, con los movimientos, con lo que consultas, es imposible no saber mucho más de ti, de lo que sabe tu pareja, de lo que sabe tu mejor amigo. ¿Vale? Lo que pasa es que, que eso no lo utilizan. La segmentación de la banca cuando llega un nuevo producto, la segmentación es coger el lista de clientes, empezar por Aarón, terminar por Zurita y empezar de nuevo al que no haya cogido el teléfono. ¿Vale? Entonces... Claro, entonces yo cuento siempre el ejemplo de que te puede sonar el teléfono, te pueden decir, oye, que es que acaba de salir un fondo referenciado estructurado a tres acciones del Banco de Islandia y que ¿por qué no viene y te compra 3.000 euros? Y a mí eso me suena como si mañana me suena a mí el teléfono, me dice, oye, que es que soy María Jesús, tu farmacéutica, porque tengo aquí una caja de pastillas para el páncreas, ¿por qué no viene y te tomas cuatro? Digo, <risa> yo jamás he entendido... <risa> Es una auténtica irresponsabilidad porque, además, tanto el banquero como el farmacéutico sabe si las pastillas van a interactuar con algo que es inconveniente. Si te, si te No, simplemente, oye, tienes dos cajas de pastillas para el páncreas y los primeros 200 que entren se las tienen que tomar. <risa> vale Pues es que eso es lo que nos ha pasado. Lo que pasa es que muchas veces no somos críticos. Eh, un profesor me decía... Que, que le hacía una pregunta a veces con mala intención a empresario y le decía oye, si, si la ignorancia de tus clientes fuera un centro de beneficios, ¿cuál sería su aportación al, al total de la empresa? Y entonces me contó que un banquero le confesó que el 70% que el 70% de sus beneficios provenía de que los clientes no sabían lo que estaban contratando, lo que se les estaba, les estaba ofreciendo. Y por eso también digo que es que eso también lo hace muy deliberadamente. ¿eh? Muy deliberado el hecho de que tú no seas capaz de entender el folleto que te están ofreciendo, el contrato. Y, y eso es lo mismo que pasa cuando cuando va el Barcelona a, al Madrid y Mourinho pone la hierba muy alta o riega el campo. Lo hace para que no se juegue al fútbol. Pues es lo mismo. O sea, ti un banco te puede explicar las cosas con palabras muy sencillas y lo puede entender todo el mundo. Lo que pasa es que cuando no te enteras es porque no quieren. No, no, los empleados es que hay que tener un problema de selección porque no seleccionan a, a gestores o no seleccionan, seleccionan perfiles comerciales, se llaman los perfiles comerciales más agresivos. Y además como les incentivan, les incentivan con, una, con unos objetivos muy exigentes, muy ambiciosos y, y con muchísima presión. Entonces ese es, el, ese es el problema. Aquí. Hola. Hola. ¡Ay! Espera. No vale. te veo, perdona. Aquí. Ahí. Eh... Dime me he quedado con el dato tuyo de que aún en España tenemos mucho margen a la hora de ventas online, ¿no? De, sí. de iniciar un negocio y sobre todo los datos del Reino Unido Yo he vivido en el Reino Unido y la diferencia principal con España, bueno, el Reino Unido fue la revolución industrial y ahora ha sido la revolución de las ventas por internet, ¿no? Y las principales diferencias que yo veía con España en la comparativa es el emprender que allí emprende todo el mundo, aquí cuesta emprender, no nos ayudan las administraciones a, a emprender, ¿no? Eh, dos, que allí por ejemplo es muy habitual ver a personas mayores de 70 años con una caja de Amazon y aquí en cambio yo no sé si alguien habrá visto alguna vez a una persona mayor de 70 años con una caja de Amazon ¿no? no. y que el principal vendedor en España online es el corte inglés aunque por ahí se ha dicho que bueno, está anticuado pero es el que más vende porque, porque tiene la marca ¿no? entonces mi, mi cuestión y mi pregunta iba en la, ...en la sensación de que a la hora de emprender un negocio... ...en el Reino Unido van muchos años por delante de nosotros... ...incluso en España tenemos la sensación... ...de que si una empresa no está en Madrid o en Barcelona... ...no es una empresa seria y fiable... ...en cambio en el Reino Unido... ...una empresa o una multinacional está... ...en un pueblo de 500 habitantes... ...y es un pedazo de negocio impresionante ¿no? Entonces en esas diferencias yo creo que los españoles... ...tanto las instituciones como nosotros mismos... ...tenemos mucho que aprender del mundo anglosajón, ¿no? Por supuesto y sobre todo en nuestra actitud ante el fracaso... Eh, ante el fracaso porque aquí el que el que en un momento dado no tiene éxito en un, en un negocio, se le considera un fracasado y es muy complicado incluso que pueda tener una segunda oportunidad, ahí en, en Inglaterra, en el mundo anglosajón y en Estados Unidos el fracaso se considera un plus y, y hay gente que dice que hasta que no has fracasado tres veces es que realmente no tienes posibilidades de éxito hay empresarios que incluso buscan a, a gente que, que haya fracasado que no lo, no lo dicen con ese, con ese tono en un negocio para, para contratarles porque precisamente se aprende muchísimo más de eso que que de los éxitos o sea que sí que sí que estoy de acuerdo ¿Sí? ahora, ahora repito eh, es que como ya han abierto la vida con lo de la banca sí. eh, me resulta muy interesante de esto hay para hablar largo y tendido sí. considero que va a ser siempre un mal necesario porque evidentemente uh -huh. nadie tiene liquidez suficiente como para vivir toda su vida sin depender, uh -huh. de un depender de un banco pero en tu opinión tú crees que se superará esta crisis de imagen que tiene la banca porque es muy complicado Sí, es complicado, pero yo creo que, se, que nos olvidaremos de muchas cosas y, y que volverán a volverán a hacer lo que le, lo que les parezca. Pero, pero, porque son necesarios, pero es que sí. tienen ya muy mala imagen. O sea, ya yo creo que más fondo no pueden llegar. Sí, sí, sí es cierto, pero siguen utilizando, tienen muchísima potencia comercial y algunas de las mayores entidades eh, españolas no han sufrido ese ese daño. Eh, Tan, tan tan patente o al menos no, no, no se hace tan tan explícito. También es cierto que como tienen tal capacidad de, de presión y de negociación, pues, eh, pues evidentemente en muchísimos medios no, no se mencionan las malas noticias de, de estas entidades. Eh, pues eh, Cuando ha habido una condena a un, a un vicepresidente del Santander, eso apenas, apenas ha salido, si lo encuentras, te lo encuentras en la página 26 del, del periódico y si hace falta se le indulta y si el indulto te lo echa atrás el Supremo, si hace falta se cambia la ley. Entonces, ese es el problema. Sí. Estamos viendo lo que están haciendo, por ejemplo, Bankia. Eh, Bankia ha sido tal desastre tal desastre que, que ahora están haciendo la, la nueva la nueva campaña, que lo que pasa a mí me subleva. A mí me subleva la de... Es que me pone de muy mal humor esa, esa campaña porque me parece que, que te están tomando el pelo. Que te están tomando el pelo porque es que te están llamando idiota. Si queréis ver una cosa divertida en un, en un rato muerto ahora cuando esté lloviendo y demás, si queréis ver activos tóxicos, meteros en la página web de Bankia, en Bankia Habitat. Y entonces buscáis un pueblecito de Murcia a 100 kilómetros de la costa o de Castellón y tal. y Porque, a ver, una promoción que esté en Torremolinos o que esté a 15 kilómetros de la costa, pues en un momento dado otro se venderá. Pero si os metéis en los alcázares, os metéis en un pueblecito así que sea el menos conocido del mundo, vais a ver auténticos activos tóxicos. Una mezcla de casa de peón caminero y de cabrero por 90.000 euros. <risa> Que esa la, la he visto, ¿eh? de verdad. O sea, que esa se puede encontrar, es, es simplemente al azar. Entráis ahí, lo vais viendo y, y vais a ver auténticas valoridades Ahí está nuestro dinero. Ya, pero como, yo creo que es que se nos ha caído un poco la venda de los ojos, ¿no? Y entonces... Sí como mal necesario va a seguir estando ahí pero volver a engañarnos de esa forma que, que todos entrábamos en el banco y, y como tú dices no, no nos contaban lo que querías y, y, y tú firmabas y no sabías y sí. ahora va a ser más complicado ¿no? porque como que hemos despertado ¿no? como esto es como matrix ¿no? sí al menos al menos tenemos la inquietud ahora lo que tenemos es que seguir por ese camino tenemos que informarnos tenemos que formarnos tenemos que, que, que aprender de, de cultura financiera de temas financieros hace unos seis meses el país publicó un artículo que se llamaba un país de analfabetos financieros y lo peor de ese artículo es que no se le podía reprochar ni una coma. Porque es que efectivamente es que somos así, pero porque, porque no nos hemos preocupado. Cuando resulta que, que hace 10 hace días se publica un estudio que dice que solo 2 de 537 fondos de pensiones que son 10 años de vida baten la rentabilidad del IBEX y apenas 37 baten la del bono a 10 años, lo que te muestra es que estamos perdiendo dinero a chorros por las rendijas. O sea, vamos, contratamos un plan de pensiones porque nos lo venden muy bien, porque nos dicen que nos vamos a ahorrar muchísimos impuestos y según el estudio en apenas tres años lo más normal es que ya hayas perdido todo lo que te has ahorrado en impuestos. Eso se pierde por, por tres vías, por la comisión de comercialización, porque tiene unas comisiones de comercialización en altísimas, normalmente cobra más el, gestor que el, eh, perdón, el comercializador que el gestor y luego por la, por la gestión activa, lo cual significa que cuanto más vueltas le dan a la cartera, más comisiones de compraventa compra, -venta compra a la de, compra a la depositaria. Lo que pasa a la depositaria suele ser la misma de la misma empresa. Entonces, Santander Investment deposita en Santander Gestión y según le van dando a la vueltas a la rueda, tú vas perdiendo dinero por la rendija y se va cayendo. Eh, disculpa yeah. Como siempre, pregunta. ha llegado el momento de no te preocupes que vas a preguntar. <risa> Él va a ser el último. Gracias, Ray. Eh, antes, si me lo permites, eh, has hablado de la próxima burbuja que se está gestando. Sí. Vamos a mojarnos. ¿Cuál es el nombre y los apellidos de esa burbuja? <risa> Tío, a ver, eh, yo te lo he dicho. Existimos para que los videntes tengan credibilidad. Lo que yo te puedo decir ahora, a ver, los economistas tenemos una, tenemos una habilidad excepcional, que es contarte hoy por qué no se cumplió ayer lo que predijimos anteayer. Vale. Entonces... Y, y básicamente va por ahí los tiros ¿no? básicamente va, es que no, no soy capaz de darte esa respuesta porque además las, las burbujas solo se pueden detectar cuando estallan normalmente siempre que alguien te haga esa pregunta lo mejor que puedes hacer es no contestarla sí. porque nunca se sabe lo que va a pasar no, antes de muchísimas. dar paso a su pregunta quiero hacer un recordatorio es que tengo esta moneda en el bolsillo las monedas tienen un sistema bueno, tienen tres sistemas de seguridad para evitar falsificado uno de ellos es táctil, lo estoy tocando el otro es visual y el otro es por infrarrojo Alguien eh, En la ponencia de neuromarketing el ponente pidió un voluntario que se llama Daniel. ¿Está aquí, Daniel? Esta moneda es tuya. Voy a intentar echártela, a ver si llego. Perdón, no estaba ensayado. Y ahora ya la última pregunta. Gracias. Eh, siguiendo un poco con el tema de la banca y enlazando con el motivo de este congreso. ¿Crees que un posible camino, o que ya esté en marcha, o que quizás pudiera ser viable, y si no es viable, a ver por qué, sería que la banca, en lugar de ir creciendo a mayor tamaño, aparecieran nuevas figuras, como pueda ser, no sé, cooperativas de crédito, créditos cruzados, el crowdfunding, y todo este tipo de, de productos, entidades, en el mundo financiero, ¿crees que puede ser el futuro? El problema es que también la banca en muchas ocasiones necesita una masa crítica para para, tener, eh, para ser operativa, o para al menos ser útil en, en ciertas operaciones. Yo creo que hay dos vías por las cuales se, se, se le puede presionar, que una es el, la presión de los clientes, o sea, simplemente el, el no ponerte en tus manos, el preguntarle, el quejarte, el reclamar y el no contratar a, a ciegas, asesorarte, informarte y no tener ningún miedo a decir que no, y no tener miedo a levantarte en la mesa de notarios si te han cambiado las condiciones en mitad de la operación, que eso también pasa vale no, no, a ver, que eso no lo hace casi nadie, pero eh, levantarte en la mesa del notario es lo más sano del mundo eh, a lo mejor no es lo más conveniente, pero es que en un momento dado hay que hacerlo, porque es muy probable que tu hipoteca te dure más que tu matrimonio, con lo cual mmm, casi mejor hazlo <risa> hazlo. Y, y en ocasiones, fíjate, en ocasiones si no te divorcias es porque todavía te queda la hipoteca porque eh, y más en esta época de crisis porque el, el divorcio es que es, es un bien de lujo y en un, en un momento dado, eh, como el, el que estamos sufren, sufren precisamente precisamente formarte, informarte reclamar, preguntar y luego la otra vía sería la de los accionistas, ahora mismo las entidades bancarias están muy preocupadas y están quejándose mucho porque hay fondos y hay asociaciones que lo que están haciendo es indicación de acciones para para controlar los desmanes que se, que se producen. Entonces, están incluso haciendo lobby político para evitar que se, que se produzca esa, esa presión, pero resulta que es que son los propietarios. Entonces, hay muchas veces que la, las decisiones que se toman no son las adecuadas para los propietarios, para los uh, accionistas, sino para quienes tienen el control. Y hay gente que con un 2% de un banco te lo controla de arriba abajo. ¿Mm? ¿Vale? Okay. Muchas gracias. Un aplauso para él. Gracias. Muy bien.